¿Ya? Ah, bueno, en este tutorial les enseñaremos a hacer origami conmigo y nuestro compañero Cristo. Empecemos. Les voy a enseñar a hacerlo con una hoja de papel. Lo que se necesita es el papel y sus manos. Sean no sé, negras, blancas, uñas largas, no largas, ah, muchos colores. Bueno, empezamos. Nos hacemos un pequeño doblez. Luego me fui mal, hacemos un doblez acá. Hacemos otros dobleces por aquí. Tiene que quedar así, de derecha, bien bonito. Así bien derecha. Uh después cortamos lo de abajo cortamos nos deshacemos de esta parte y hacemos otros dobleces así bien extremos aquí otro doblez por acá hacemos lo mismo que con la otra parte Doblamos. Doblamos. Doblamos abajo. Buenas tardes. Me no gusta encoderar para una señora que falleció de sí. aquí de balconista. Hacemos otro doblez por aquí. La siguiente voz fue de una señora, no la mía. Otro doblez. Y la siguiente voz fue de una chica, no mía de nuevo. ¡Ah! Ese sí fue mi voz. Hacemos otro doblez acá. Otro aquí. Otro acá. Esto lo subimos hacia arriba y lo doblamos hacia abajo queda casi bien derecha y listo tenemos una rana saltarina muy bonita color morado y cayó bueno en este tutorial como mi compañero Fer les enseñó a hacer una ranita de papel yo les enseñaré algo muy simple un avión con esta hoja bueno, para esto empezamos con un doblez aquí. Luego con otro acá. Y luego este lo bajamos para acá abajo. Luego tenemos otro doblez. Uh, mira. Uh, otra vez aquí Luego para esto lo doblamos aquí en medio Con las dos puntas uh. Luego doblamos para acá Luego otra, doblamos por acá y ya llevamos una parte del un avioncito y para que se vea más cornetudo, sin algún, doblamos estas puntas. ¿Cuándo lo doblé? Ah, sí. Y listo. Tendremos una vez que no siquiera, no va a volar nada. No. Esto fue todo por hoy. Gracias. <risa> todo checo LOL.